¡Sí! Ja, ja, ja. Varias bromas malas después. Seis hojas y media después. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. No. Bueno chicos, espero que el video que les guste de su agrado, chicos, espero que hagamos más gameplays, uso de cubrebocas, y de gel antibacterial, y sana distancia si nos cuidamos nosotros, podemos cuidar nosotros también, y se viene la viruela del mono, eso le espantan a la jinete que no tiene sus cubrebocas, no soy humana para que esté contagiando de COVID-19, pero eso que tiene que ver de esto, chicos, y lógico que dijo chicos, eso va a ser más interesante las cosas, chicos, pero bueno, mi nombre es Liz Bandicoot una chicas trofeo, nos vemos en el próximo Gameplay. y hasta la próxima y les cuidan chicos. Algunos centímetros más tarde. Que siempre salgamos adelante hasta 2040. Si la pandemia. y se viene Apocalipsis Zombie en 2095, creo. Nos hacemos humanos si es necesario. Que nos vacunen con el COVID-19. Pero que está con Activision Blizzard. Que si dicen ellos que todos los Bandicoot. Que seamos humanos para toda la vida. Seríamos unas buenas personas. Chicos que Raúl Ángela. Que le entreje la carta a los desarrolladores de Activision Blizzard. No se vayan a reír de eso chicos. Mi nombre es Liz Bandicoot.